Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, ofreció la información. Fueron apresados por miembros de antinarcóticos mediante operativos realizados en el día de ayer. Hablamos de Roberto Abreu, de 30 años, quien reside en el sector Grullón. A este se le ocupó cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 12.1 gramos. También resultó detenido Erison Salazar, de 24 años, residente en la urbanización Los Maestros. Al ocupársele cinco porciones de un vegetal verde... Presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 15.9 gramos. Y José Javier Canela, de 24 años. Este reside en el sector Vista del Valle. Al ocuparse de siete porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 14.9 gramos, aún no determinado por el INACI. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.